El navegador en el procesador de texto es una utilidad muy interesante porque nos va a permitir diferentes cosas. Las más importantes serían tener una vista global, una visión global de todo el documento y de los elementos que se han incorporado al documento y también tener una, una posibilidad de acceder de forma directa a cada uno de los elementos navegables que se hayan incluido en el documento. El navegador lo podemos ver como una ventana independiente, una utilidad independiente. También lo tenemos integrado en la barra lateral y también lo tenemos integrado en la barra de desplazamiento vertical en su parte inferior. Vamos a verlo en el documento, en el procesador de texto. Y tenemos que en el panel lateral, la cuarta de las opciones, tenemos aquí el navegador, las diferentes imágenes y demás que hemos incluido antes, pues vemos que en el momento que en el documento hay elementos navegables, se van incorporando y van apareciendo en los diferentes puntos y dando doble clic en cada uno de ellos pues podemos navegar. El navegador lo podemos utilizar desde este panel lateral o también lo podemos utilizar desde el tenemos aquí también en la barra de herramientas una brújula, pulsamos en esa brújula y nos puede, si es la primera vez que lo utilizamos, nos va a aparecer este navegador como una ventana independiente, si la ajustamos a la izquierda nos quedaría aquí el navegador y tenemos pues, los mismos elementos evidentemente que hay en el documento y que hemos visto en el, en el navegador en el panel lateral también tenemos el navegador integrado en la barra de desplazamiento vertical en la barra de desplazamiento vertical, vamos a poner el zoom del documento en la barra de desplazamiento vertical en su parte inferior tenemos tres botones que nos van a permitir navegar si seleccionamos el botón central eh, por defecto estaremos navegando por, por páginas, es la opción por defecto entonces eh, con el botón eh, de arriba y de abajo nos podemos desplazar a la página anterior y a la página siguiente y si pulsamos en el botón central podemos elegir con qué elementos queremos navegar pues por ejemplo si le decimos que queremos navegar por tablas y le decimos que vamos a la tabla anterior en este caso pues como solo hay una no navegaríamos o no nos desplazaríamos por más si le decimos que vamos a navegar por imágenes pues pasaríamos a imagen anterior imagen anterior y tendríamos aquí pues, esas dos imágenes entonces tenemos tres opciones para trabajar con el navegador desde esta parte de la barra de desplazamiento en su parte inferior desde el panel lateral en el cuarto botón o con F5 abrimos y cerramos esa ventana independiente del navegador que pues, en algunas ocasiones pues, interesa más tenerla anclada aquí a la, a la parte izquierda del documento el, si lo tenemos anclado en la parte izquierda la anchura del navegador podemos arrastrar pues, para darle la anchura que nosotros queramos y en cualquier momento pues, lo podemos ocultar igual que en el panel lateral dándole a la línea de puntos lo podemos ocultar o lo podemos visualizar. Eh, las opciones de navegación que tenemos en este panel, en la parte de abajo del panel lateral, son configurables de la misma forma que dándole al botón del centro, eh, en esta opción o bien esta misma opción en cualquiera de los paneles. Si lo dejamos a navegar por páginas, como es el valor por defecto, pues aquí tendremos pues, opción para ir desplazándonos a las siguientes páginas del documento. Entonces vemos que el panel de navegación nos va a proporcionar una vista de los diferentes elementos que tenemos en el documento y también posibilidades de acceder directamente a cada uno de ellos. Más adelante pues, iremos viendo cómo se incorporan elementos en el bloque de encabezados, cómo se pueden incorporar elementos en el bloque de índices y en otros elementos que poco a poco iremos trabajando con el procesador de texto.